operativos son operativos realmente con inteligencia. Eh, eso se ven, va a venir cada cierto tiempo porque ya estamos saturados, San Francisco está saturado que la juventud está perdida. Y le tenemos que dar seguimiento a esto, a ver qué podemos lograr. Pero la ciudadanía realmente es la que nos tiene que apoyar a nosotros, porque nosotros no estamos haciendo nada indebido, al contrario, nosotros estamos para la sociedad, para brindarle una mejor vida a la, a la juventud que va creciendo. ¿Tendrá otros sectores de operativos? Bueno, es posible. Todo lo que se llama eh, eh, algo ilícito en el San Francisco de Macorís será atacado de una manera u otra.